Alagare, jardinero de los Mets de Nueva York, de las Águilas Ibaeñas. Parece que vamos a tener nosotros más chance de, de jugar a, a, a Lagares porque viene a jugar. Si sí, yo quiero eso así. Dime, ¿cuánto tú vas a comenzar? Ah, tú sabes que tuve una operación de un dedo y estoy... Todavía no estoy 100%, pero quise venir temprano para asegurarme que la lesión se ponga 100% para de una vez integrarme al equipo, si Dios si lo permite Los medios están de acuerdo con eso, me imagino. Claro, claro. Yo antes de que pase la temporada ya me aseguré que Hablar con ellos para, para decirle que necesitaba jugar y, y me dijeron que, que estaban, que me asegure que me ponga bien primero antes de hablar. Antes de Háblame cuál fue la magnitud de esa lesión, cómo fue, dime. Yo sé que fue que te tiraste, que le, tú sabes, me fue chocarte contra la pared, tú sabes, haciendo jugada ya para sabes cómo yo juego 100% siempre y. En los últimos años, me, me ha pasado varias veces, pero es mi forma de jugar y siempre voy a jugar así. ¿Eso? Eh, pisé la pared y cuando se quedó como el empa enganchado en, en, en la tela, cuando la pared, entonces se le agarró un Correcto. Eh, pero ya eso está totalmente recuperado, ¿no? como un 80% porque me dieron aproximadamente 6 meses. ¿Y qué, tú, ¿Y qué tú has hecho? ¿Tú no has perdido las condiciones? ¿eh? No, no, no nunca, yo no me descuido. Eh, desde que me pasó eso yo trataba siempre de hacer lo que podía. ¿tú sabes? No podía correr ni nada de eso, pero me mantenía haciendo pesa en la parte de arriba del cuerpo y, y haciéndome abdominales y esas cosas. ¿Qué tiempo tarda un jugador para recuperarse? Eh? En su bateo, en su forma de, de, de manejarse. Mm. Creo que una o dos semanas, si sí, está 100% saludable. De acuerdo con la edad también, cuando no se va poniendo viejo, se va poniendo difícil la cosa. ¿eh? Es así, es así. Dime, dime ya finalmente, eh, ¿cómo tú ves la, la posibilidad de este de, de, de equipo? Tú eres un veterano, ya tú sabes lo que hay aquí. ¿Cómo tú este equipo? La sáquera siempre, siempre, tú sabes que te, siempre el equipo, los muchachos se entregan temprano y por eso que me gusta venir aquí, porque tienen un, un entusiasmo increíble y, y lo veo bien contento, los muchachos, que eso es lo importante. Correcto. ¿Te vamos a estar viendo por aquí siempre entonces? Si Dios quiere, ya estar aquí todo el tiempo hasta que esté 100% para jugar. Correcto, muchísimas gracias, y buena suerte. Gracias a ti.